Hola, hola, ¿cómo andan? Soy Uri y nada, me voy a presentar este video, no lo voy a editar para que me puedan conocer un poquito mejor. Bueno, les voy a traer un plugin llamado eh, Gatter Manager o algo así. Eh, lo que hace principalmente este plugin es poder controlar esa pequeña fuga que nosotros tenemos con los jugadores al recolectar minerales. ¿Qué quiero decir con eso? Es que si vos tenés por casualidad un servidor donde sea un poquito más difícil o querés que sea un poquito más difícil eh, y que el tema de la recolección de, de los materiales como la madera o la piedra o el azufre, cosas así... Bueno, básicamente este plugin te va a ayudar bastante. Eh, voy a traerles ya eh, una lista, básicamente, de... Si me dejan mostrar en esta parte. Esto lo vamos a borrar. Esta, esta página que es? se lo voy a dejar dentro de lo que es el en la descripción vamos a encontrar dos maneras de configurar una es a través de este comando llamado barra gatter o podemos hacerlo a través de las consolas yo recomiendo que sea a través de la consola en sí, básicamente lo que hace el dispenser wolf es que nosotros vamos a colocar la multiplicación del el objeto qué quiero decir con eso Básicamente es esto. Si nosotros le ponemos como Wolf 1, vamos a encontrar que los jugadores van a recolectar 10 de, eh, ma de madera. ¿no? Ahora, si le subimos 2, va a recolectar 20. Si le subimos 3, va a recolectar 30. Si va, por golpe, eh, todavía hablando de, de, de golpe. Ahora, si queremos que sea por 5, tenemos que poner 0.5 en el eh, en, la, en la parte del dispenser wolf 0,5 0, eh, le voy a dejar voy a bajar la consola para darle un pequeño ejemplo de cómo tienen que hacer a la hora de modificarlo dentro de ella eh, obviamente los permisos se van a hacer a través de la consola eh, no, no les aconsejo que sea a través de comandos pero lo pueden hacer si quieren estos son los estilos de comando. Como ven, yo lo he probado con diferentes eh, formas. Lo he colocado en 0,5, 0,2, en 1, en 0,3, en, 0, eh, en 12, bueno, y así viceversa. Para controlar y para regular el tema de la fuga. Como default y, predeterminada, y predeterminadamente, vamos a ver que en los servidores están como default entre 20 o, o 10 eh, de madera. Em, por em, por recolección vamos a chusmear como ven yo lo puse en 0,2 el 0,2 de, em, de roca pero de madera lo pusimos en 0,5 El 0,5 nos va a dar 5 de madera 5 solo, 5 de madera. Así que creo que si ustedes quieren la mitad van a poder hacerlo así. Está dando entre 5 y 6 con el hacha común. Obviamente les, comie, les recomiendo que se, se vayan configurándolo con el hacha común. Recuerden que cuando usen un hacha mucho mejor van a, a reconectar más, obviamente. Así que si lo prueban con el, la primera hacha van a, van a estar mucho más seguro y mucho más satisfecho a la hora de, eh, de querer rebajarle esa pequeña cantidad of, eh, eh, digamos esa pequeña cantidad que, que siempre quisimos eh, para nuestro servidor que sea hardcore, por decirlo de una manera. Espero que este plugin les haya gustado y nada, eh, me llamo Uri play y eh, recuerden que pueden comentar abajo y decirme si necesitan alguna ayuda de algún plugin o quiere que les traiga al canal un plugin para su servidor bueno desde ya hasta luego